Módulo Académico de Aprendizaje Industria 4.0, Unidad Didáctica 2. Contextualización hacia la productividad de las tecnologías en la industria 4.0. El concepto Industria 4.0, también señalado como Cuarta Revolución Industrial, Industria Inteligente o Ciberindustria del Futuro, corresponde a una nueva manera de organizar los medios de producción, una visión de la fabricación con todos sus procesos interconectados mediante Internet de las Cosas, IoT, logrando con ello formar fábricas inteligentes, Smart Factory, completamente digitalizadas y optimizadas para garantizar el aumento de la calidad y reducción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 La manufactura inteligente está teniendo resultados importantes. Se sabe afectará a todo tipo de empresas y su adopción temprana es una oportunidad para hacer negocios. Muchos empresarios han optado por esperar, sin considerar el riesgo que un proceso de adopción tardía o el no hacerlo representa para sus empresas, debido al desconocimiento que existe aún en torno a la industria 4.0. Descubre el gran mundo de la industria 4.0 con el estudio juicioso, serio y riguroso de los contenidos y el desarrollo de las tareas interactivas de aprendizaje, pensadas para que logres estar actualizado en este tema que nos pone en el contexto del futuro industrial.